ahora sí que nos viene de la legislación en materia de, de derecho indígena pero que la constitución de la Ciudad de México da un paso más allá y considera que serían nulas todas las acciones que no hayan sido consultadas de plano nulas entonces esto nos abre la puerta otra vez necesitamos una ley de consulta porque pues, no tenemos la ley reglamentaria pero de alguna manera ahí está este instrumento eh, interesante. Eh, ya hablábamos también del, del reconocimiento de las autoridades y representantes tradicionales de acuerdo a sus propios sistemas normativos, en principio esto salvaría el problema que se presentó en uno de los casos que nos, eh, que nos presentó Jerónimo Gómez, pero a, a está también la cuestión de la inercia institucional, que me parece mucho más compleja mucho más difícil que todas las bondades que pueda haber en una, eh, en una constitución. ¿no? Hay muchas inercias institucionales, inercias jurídicas que hacen que aunque tengamos nuevas posibilidades, se siga reproduciendo la maquinita institucional y de alguna manera no se avanza si no hay esta acción pues, muy eh, directa de, eh, de los actores que exigen que sí si se, se cumplan con estas disposiciones. Tenemos el derecho al, al desarrollo eh, propio también, considerando que puede haber consideraciones de desarrollo distintas en los pueblos que lo que puede representar para la Ciudad de México, desde un punto de vista... Eh, conceptual, digamos, ideológico, pero también desde un punto de vista de escala, ¿no? Eh, no, pues es que la supervía nos va a resolver problemas eh, viales, pero atraviesa territorios donde nos va a verdaderamente fragmentar el territorio. Entonces, un poco eh, recuperando esto, se habla de este eh, derecho al desarrollo propio. En el derecho al desarrollo propio entra también, es interesante esta categoría del panteón comunitario, y aquí otra vez tenemos una, eh, una situación interesante eh, porque no ha sido reconocida la figura de panteón comunitario en la legislación de panteones en la Ciudad de México, pero como ya estaría en la Constitución, pues ya nos abre también la posibilidad para que los pobladores se hagan de todas maneras los pobladores en el en la práctica y de facto administran sus panteones comunitarios eh, y dicen quién tiene derecho a enterrarse ahí o no pero de acuerdo a una legislación de panteones que fue muy eh, cuestionada pues se centralizaba esto en la, en la delegación y esto ya nos abre la, la pauta para que eh, recuperen de alguna manera los eh, pueblos originarios pues esta administración de sus panteones. Y eh, me voy al, al, al último punto que es el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Y debo decirles que aquí eh, yo considero que, pues sí, si en algunas otras cosas vemos que, que la constitución pues es muy vanguardista, en este caso creo que sí nos quedó a deber muchísimo. Aborda cuestiones de propiedad, de urbanización y aspectos ambientales. Desde mi punto de vista, no aborda cuestiones de territorio, sino de propiedad. Y de propiedad que ya está reconocida en la Constitución, porque es la propiedad comunal, ejidal y la propiedad privada. Ni siquiera aborda eh, cuestiones de regularización de tenencia de la tierra, por ejemplo, como los proyectos, eh, de, de ley eh, estos, estos anteproyectos de ley en materia de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes si hablaban de una necesidad de regularizar la, la tenencia de la tierra en la urbanización de una manera me parece a mí muy tibia eh, se dice que las autoridades de la ciudad se coordinarán con los pueblos para proteger los territorios de los pueblos y barrios de obras de infraestructura Siendo que, por ejemplo, en, eh, en el anteproyecto de ley se decía, no se permitirá, no, no, no vamos a ver cómo, siendo que, obviamente, la situación de, eh, de muchos de los pueblos originarios, mismos que son los únicos que cuentan con reserva territorial en la Ciudad de México, eh, pues, tiene una presión urbana impresionante, una presión sobre el territorio muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí, desde el ordenamiento territorial, desde la planeación urbana, habría que, que entrar a hacer, pues, toda una serie de, de reflexiones y análisis. Y la cuestión ambiental. Eh, la cuestión ambiental es, es otra, porque se establece que, eh, que no se permitirá. Eh, que, se, que haya eh, construcciones eh, en lugares que hayan sido eh, señalados como reservas eh, ambientales, reservas eh, de alguna manera, parques nacionales, en fin. Y aquí tenemos también otro, otro problema a nivel jurídico, porque estas comunidades... Estos pueblos, antes de ser pueblos originarios, aquí tenemos como las categorías identitarias pues también van cambiando según la legislación, antes de ser pueblos, eh, de pueblos originarios que eran, como nos dicen, este, eran comunidades agrarias, también el, el representante comunal de San Mateo Tlaltenango. Decía, yo soy representante de la comunidad agraria de San Mateo Tlaltenal, Lo de pueblos originarios es una innovación no actual. La legislación agraria de 1917, o sea, ya ha hecho raíces. La gente ya se identifica, mucha gente se identifica con estas categorías. Y nos dicen, ¿esta legislación ambiental de cuándo es? De los 80, 90. Y vienen y me dicen que es reserva territorial. No, es mi eh, comunidad ejidal o, eh, o mi tierra comunal. Entonces, ahí también es interesante ver cómo se van empalmando eh, las diferentes legislaciones y de alguna manera pues van trastocando un, un orden que ya había estado ahí eh, establecido y que no es tan fácil de decir simplemente, esta ya es una eh, reserva y tú no puedes estar ahí. Oye, yo estoy asentado ahí desde antes que entrara tu clasificación de reserva ambiental, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, finalmente no hay en la Constitución nada de esto que eh, se refiere al vínculo espiritual con la, con la tierra, de la que sí nos habla la declaración. De la, de la ONU en materia de derechos de los pueblos indígenas y tampoco este ámbito de ejercicio del poder local que curiosamente pues sí está en, eh, en esta idea de libre determinación ¿no? sí creo que ahí queda muy, muy corto pues sí se ve que eso es lo, lo importante y el punto de, de interés también para, eh, para la administración de la, de la Ciudad de México eh, y eh, finalmente pues no me queda más que eh, mostrarles estas imágenes de que son del poniente de la ciudad de Santa Rosa, eh, Xochiac eh, un poco empecé a trabajar también este tema porque la huampo <coughs> llegó como vecindada ¿no? a, estos, a estos territorios es un territorio muy interesante el poniente de la ciudad tenemos Santa Fe por un lado y tenemos los pueblos, tenemos realidades completamente distintas. Tenemos un territorio en el que están universidades eh, privadas, el TEC, la Ibero, eh, este la, la. ¿Cómo se llama esta? La el NAGUA, el, bueno, el CIDE que no es eh, de alguna manera. Eh, privado y la UAM es la única institución pública que entra que además parece ser que por eso nos tardamos en llegar porque no querían que llegáramos los públicos ahí este, y un poco el interés de la, de la universidad pues es vincularse de una manera distinta con el territorio en el que está ¿no? y de ahí surgen varios proyectos de, de trabajar con la gente de, de los pueblos y en ese sentido es que pues hemos empezado a trabajar con, con, con San Mateo Santa Rosa San Pablo eh, Chimalpa, San Bartolo Amellalco, en fin entonces en esta eh, en estas eh, fotografías que no quiero que vean la calidad fotográfica sino pues lo que representan, están en, en los linderos del desierto de los leones entonces es una cantidad de, de bosque impresionante ¿no? eh, la, la situación del agua también es una situación muy muy importante entonces tenemos estos recursos eh, muy eh, muy importantes los recursos, las únicas zonas donde quedan este tipo de recursos y también tenemos pues, la problemática de los asentamientos irregulares. Quiero que vean cómo estos asentamientos irregulares, sin embargo, están pintados con los colores que da la delegación. Entonces tenemos aquí otra atención, ¿por qué? Porque claro que son botines electorales, ¿no? Yo te doy la pintura, bueno, pues siéntate aquí, pues si es reserva, pero bueno, eh, y ya sabes por quién votar, ¿no? Ya sabes por quién votar, no vas a votar por ya sabes quién, el Cristina. En fin, bueno, aquí vemos un poco esta realidad y esta otra que es eh, Santa Lucía, Chantepec, también, que sería más un, un barrio, eh... Aquí tenemos el centro de, del pueblo, también es, es muy distinta la, eh, pues el poder que concentran los originarios viejos, comuneros, ejidatarios, con los nuevos, ya decían, incluso los originarios de nuevas generaciones no necesariamente la tienen también tan, tan fácil para jugar en estas estructuras de, de poder. Entonces, bueno, tenemos aquí eh, a Santa Lucía y el cambio de mayordomía, justamente al que fui. Estas fotos son del, del año pasado, pero acabo de ir este, este domingo al nuevo cambio de mayordomía. Y vemos, me llama mucho la atención cómo están en medio del arroyo vehicular y en medio de los autos y va... este eh, el desfile, la peregrinación, entonces pues hay una convivencia ¿no? y los mismos mayordomos se improvisan ahí para, este, para dirigir el, el tránsito, tenemos los cohetes, las campanas, entonces una presencia material también de los pueblos muy fuerte en la Ciudad de México. ¿No? Un poco mi tesis es que la Ciudad de México no se entiende sin los pueblos, ni los pueblos se entienden sin la Ciudad de México. Por eso, algunos de, los, de las investigadoras, Lucía Álvarez, Mariana Portal, eh, Cristina Sánchez Mejorada, nos hablan de pueblos urbanos, ¿no? para no quitarles este, eh, esta característica. Y hay que ver, entonces les digo también, parte de los retos de este reconocimiento que nos abre muchas puertas eh, también nos, nos hace reflexionar sobre el tipo de categorías que se están naturalizando y algunas que parecerían eh, ciudadanías de segunda clase ¿no? las comunidades indígenas residentes pues la verdad es que quedan con muy poco margen de maniobra los avecindados también quedan con muy poco margen de maniobra y eso establecido por, eh, por la Constitución también de alguna manera entonces bueno, hay que ver esto ya con la vuelta de los, de los años a, hacia dónde o hacia qué tipo de dinámicas nos va a llevar y finalmente no se ve nada bien pero eh, sí me pareció muy interesante esta representación de los pueblos originarios en la Ciudad de México en la que pues vemos una ciudad invadida ¿no? casi casi por pueblos y nos cambia esta perspectiva de eh, la mancha urbana está eh, es absorbiendo los pueblos eh, están desapareciendo no quiere decir que no sea real y efectivamente o sea hay una presión urbana que no podemos negar pero hay una recomposición hay una reconfiguración eh, sociológica identitaria del pueblo originario en este ámbito urbano que eh, también ha sido muy dinámica y muy activa y que hay que ver hacia qué otras perspectivas nos va a llevar y aquí podemos ver una, más que una, una ciudad de pueblos no eh, las, las zonas en donde no hay pueblos pues son zonas básicamente de bosque, no pero si no están en, en una distribución eh, geográfica pues bastante eh, pareja digamos ¿No? bueno pues hasta aquí la dejo y espero no haberme adelantado mucho gracias pues le agradecemos muchísimo a la doctora Coavia eh, Viveros por su participación eh, les queremos eh, pedir de favor que no se vayan porque está aquí con nosotros la doctora Carmen Ventura que viene del Olmich eh, de Michoacán eh, justamente van llegando los libros, eh, que están además al 50% eh, y que lo vamos a presentar eh, a continuación, no vamos a, a dilatarnos mucho, sabemos que ya para muchos eh, estar desde la mañana ha sido pesado, pero eh, queremos dar un breve espacio para preguntas y respuestas, comentarios eh, de la doctora Claudia Donón, y posteriormente vamos a tener esta pequeña y breve presentación del libro de la doctora Carmen Ventura. Entonces, sin más, les doy el uso de la palabra. No sé quiénes quieran participar. Creo que los dejaste apagullados. ¿eh? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Muchas gracias, muy interesante. Yo quisiera contarle, eh, bueno, usted escuchó mi pregunta, seguramente pero el profesor Jerónimo Cobar, justamente, yo sí creo que la, la población urbana, migrante, todos que estamos aquí, que finalmente las las son de, de, de migrantes de una u otra manera, en más o menos generaciones, pero eh, ¿cómo afrontar cómo el reto de que efectivamente no se disuelvan las comunidades, no pierdan estas identidades digo, no las maduras, con la pero por ejemplo, no sé en GAM, en Iztapalapa, mismo que están los siete barrios, la vez se ha como luchado con mucha fuerza para, para mantenerlo. Pero, ¿cómo hacer como este equilibrio? Lo que yo preguntaba también, las personas que llegan, para, que, siguen, que siguen migrando gente a la ciudad de México, no lo acordamos y se siguen integrando a las generaciones, pues digamos, menos poderosas. ¿Y cómo poder conservar esta identidad sin, en pues, un sí, discriminar a los, a los nuevos residentes o a los nuevos vecinos que llegan? O sea, ¿cómo, ¿cómo ponderar este ejercicio de derechos entre los originarios, entre los que están ahí perfectamente tutelados, y la gente que llega nueva? ¿Y cuál será entonces como el camino? Yo creo que sería, como estaba ahí más de una integración, ¿no? De que si uno la comenta, que quedaría la comunidad como que si les integra uno, no sé me llamo la atención a ese punto, gracias ¿alguien más? aquí me acompaña gracias eh, solo me bueno, más que pregunta es como, eh, recapitular lo que nos comentaste en relación a, al reto que sigue eh, a partir de la constitución de la Ciudad de México eh, y la situación que viene aparejada a través de la legislación el poder judicial me quería referir sobre un asunto muy particular como sabemos la constitución fue publicada el año pasado pues la única la única legislación secundaria que salió de la última asamblea última legislatura fue el código de el código electoral la ley procesal electoral la ley de alcaldías y la ley del poder ejecutivo no recuerdo qué nombre exacto le pusieron pero bueno, eh, ahí la situación es que eh, ya la Suprema Corte de Justicia conoció de un recurso que se promovió en la Asamblea Legislativa vía acción de constitucionalidad. Algunos pueblos originarios este, se acercaron a la Asamblea, caminaron el asunto, y bueno, yo ahí de manera directa, un indirecta participé ahí en la estrategia jurídica que se llevó precisamente con ellos. Eh, donde se impugna el código electoral precisamente porque no. Eh, los conceptos de fueron tres. Dos fueron los centrales. El primero fue eh, solicitar la invalidación del código precisamente porque no se consultó ese código a los pueblos originarios y comunidades indígenas. El segundo fue que no existían mecanismos de participación para que eh, pueblos y comunidades pudieran acceder a cargos de elección popular. Ahí lo interesante del proyecto es que el ministro que hizo el proyecto, que se sometió a votación, es que sí, sí le dio la razón y el proyecto se iba para invalidar el código en lo completo. Ahí la, la votación se atoró ¿no? y faltó una, solamente fue un voto, la diferencia, para no invalidar el código porque no se cumplió con la consulta, que se tenía que haber hecho lo único que se salvó ahí fue eh, los mecanismos, porque si lo regreso a la asamblea, la asamblea tiene la obligación de hacer esas adecuaciones al código que eh, eh, establezca esos mecanismos de participación política ahora también salió la ley de alcaldías y la ley de este, del poder ejecutivo, no me acuerdo bien pero tampoco contempla la participación para pueblos, entonces hay un rezago de leyes que ya se empezaron a aprobar y que ahora el primer Congreso de la Ciudad de México tiene que, tiene que subsanar todas estas cosas, pero ahí también lo complejo es que los tiempos del Congreso no cuadran con, el, con la entrada del próximo gobierno entonces es una situación bien, bien complicada porque la, la, la tarea de los legisladores porque pues la mayor parte sabemos que legislan, pues a lo mejor todas las cosas y salir así Digo, hay muchas cosas, hay muchos recursos por donde entrarle, pero sí es como, o sea, sí es un momento histórico para la Ciudad de México. no Una ley de pueblos me estuvo postergando en las dos últimas legislaturas. No hay una ley de pueblos, no hay, hay una ley de consulta, pero eh, ahí se quedó en la comisión. No hay un protocolo de consulta. Eh, a la par de, de la acción de constitucionalidad que yo les comentaba, se pegó yo otro amparo. Pero ahí precisamente la cuestión de los, del Poder Judicial es que, pues decía, pues es que ¿cómo va a haber aquí comunidades indígenas? ¿Ya? Eso es imposible. Les, pide que, les piden que acrediten, y la situación de la personalidad jurídica se que siempre a todo eso. La, la única manera en que se podía acreditar la personalidad jurídica de las comunidades, lo, lo que hicieron ellos fue presentar las, las tarjetas que les das en realidad como representantes ¿Sí? de ¿Sí? los pero el secretario que estaba haciendo el proyecto de ese amparo les decía: bueno, pues tráigame a toda la comunidad porque esto no es partido. Entonces, híjole, es, es bien complicado, o sea, porque es una situación de legislativo, del poder judicial, y pues ahí pues, reúne todo, ¿no? Y coincido con la parte que nos decía, porque eh, pues sí es complicado materializar y hacer justiciables todos estos derechos, ¿no? Atendiendo que la Constitución pues fue, fue bastante eh, progresista en esta cuestión y y cumplió con esa deuda histórica pues por mucho tiempo, dos años quedó ahí, pero pues es un reto muy, muy grande Gracias por la presentación eh, quería hacer mención acerca de me parece de un tema que se deja de lado por supuesto que es, una, es un gran reto o vienen muchos retos con respecto a la operativización eh, digamos, de los derechos ya conseguidos. Y sin embargo, me parece que en el caso específico de la Ciudad de México se deja de lado el tema de que es un reto la sociabilidad y la nueva sociabilidad que se tendría, o que se vislumbra con esta nueva norma. Porque es un hecho que los pueblos originarios en la Ciudad de México conviven directamente con miembros de personas que no son este, originarias o que no pertenecen o sea, no se no reconocen como miembro de sus pueblos originarios y eso tiene que ver con este crecimiento urbano, es decir, no hay actualmente ningún pueblo originario de la Ciudad de México ni barrio que esté aislado de una sociabilidad con eh, una gran cantidad de personas que no son ni siquiera a veces de la Ciudad de México sino que vienen de otros estados de la República y se han asentado aquí por muchísimos años entonces es un gran reto esta sociabilidad que se considera o que es, que es a la que se le da apertura, porque además eh, hay una pugna en cuanto al reconocimiento del derecho específicamente. ¿no? Eh, y hay, Yo tengo dos ejemplos, el Consejo de Pueblos al que mencionaste, de los datos de cuántos pueblos hay eh, en la Ciudad de México, ese fue un consejo que estuvo en pugna muy fuerte en el Partido de la Revolución Democrática, o con el PRI por el control precisamente de ese Consejo de Pueblos, porque no solo era tener la prerrogativa de decir quiénes eran pueblos, sino quiénes recibían presupuesto. Entonces, la pugna por quién estaba al frente de ese Consejo eh, y quién decidía cuántos eran pueblos o no eh, fue enorme y me parece que continúa, de hecho, porque ellos son los que al final, si apareces ahí y se si aparece en la gaceta, si sí eres reconocido como pueblo originario, y si no aparece ahí, no lo es. El otro caso tiene que ver con esta sociabilidad y esta implosión, digamos, de exigencia de derechos de pueblo original eh, Actualmente reconocido, y está muy cerca de la Huancoaquimalpa, el contadero, que es un pueblo original. ¿no? El contadero... Que sí. está buscando ser, o sea, es interesante. De hecho, está reconocido en este, por el Consejo de Pueblo, ¿no? Y salió precisamente una resolución favorable a ellos para ser reconocidos como, como pueblo original. Eh, hace tiempo, después de, digamos, lamentable, eh, el accidente que hubo en donde desapareció la clínica de atención infantil que estaba en Coajimalpa, eh, actualmente se quiere construir, pero el gobierno de la Ciudad de México se enfrenta al amparo de un miembro del de contadero que dice que tiene que ser... Consultado todo el pueblo contadero para construir el hospital infantil, para reconstruirlo. Pues actualmente en el contadero existe, este, vive Lorenzo Servillet, que es el dueño de Bimbo. Y él se autonombra como miembro de un pueblo originario y que tiene que ser consultado. ¿no? ¿Por qué? Porque parte del terreno donde va a colocarse el nuevo hospital infantil pertenece al pueblo de contadero. Entonces, Sí me parece que no solo es un reto en cuanto a, a operativización legal, sino que es un reto también de sociabilidad. ¿no? Y ese creo que es un aspecto que se ha dejado mucho de lado en el caso de la ciudad. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora, porque ya estamos sobre el tiempo, entonces para priorizar. Bueno, pues muchas gracias por, por sus preguntas e intervenciones. Eh, a la primera... Eh, Pregunta: yo, yo diría que una de las cosas que a lo mejor me parece que sería importante es eh, movernos un poco del lugar en el que nos han puesto los antropólogos culturalistas de esta angustia de que se pierda lo, lo auténtico, lo originario, que se pierda lo que ha sido. Así que, bueno, se reconfigura, se transforma. Efectivamente, hay estructuras de poder, yo no voy a decir que no, y de dominación fuertes y hay que ir contra ellas, eso sí. Pero también hay que ver cómo hay una refuncionalización también de, de ciertas identidades. Cuando les decía ellos está reconfigurando, es que es, es muy interesante ver cómo a lo mejor lo que eh, estaba eh, ya pensado que no iban a ser más que poblados, el poblado rural, ahora son pueblo el pueblo originario de San Mateo Atlanta era el poblado rural, así estaba establecido en los planes de, de, de, de ordenamiento territorial. Entonces, hay una reconfiguración, hay un mayor poder, una mayor agencia que se puede dar. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar atentos a, eh, a ver cómo se dan esas reconfiguraciones, cómo se va queriendo recuperar la identidad. Como también hay muchos pueblos que han querido, Contadero por ejemplo, es uno de ellos que van con sus documentos, sacan sus documentos del archivo y dicen no, aquí hay un, un pueblo que no había sido reconocido como, como tal y a partir de ahí empiezan otra vez a hacer la fiesta, empiezan a recuperar las correspondencias y viene el castillo. Entonces, hay que, hay que ver más bien, más que, que no se pierda, cómo se van reconfigurando y sí ser muy atentos a las estructuras de poder que desde luego están ahí y desde luego atraviesan pues a la población más vulnerable, dentro de la cual desde, desde luego están pues muchos pueblos eh, originarios. ¿no? Eh, estoy completamente de acuerdo en que pues es una ciudad de, de migrantes, es una ciudad que recibe gente muy dinámica en ese sentido y pues el, el reto está ahí, esto lo ligo con otra de las preguntas que me, que me hacían y es eh, muchas veces con esto de, de, de, la, de la última pregunta, muchas veces porque decimos no, pues es que hay muchos avecindados que, que llegaron, bueno y cómo llegaron esos avecindados, es que los eh, comuneros, los ejidatarios les vendieron la tierra también, <coughs> informalmente, ilegalmente, y por necesidad también, porque ya no eran tierras productivas, a lo mejor eh, por otro tipo de necesidades, pero no es que todos fueron movimientos paracaidistas que llegaron a instalarse ahí. Entonces también es interesante ver cómo desde los pueblos son los que eh, acogen a, eh, a esta población que permite, además, generar otro tipo de dinámicas, pero por el otro lado también se dan estos elementos que son también, digamos, humanos, ¿no?, de exclusión e inclusión, ¿no?, y de marcar fronteras, también por una cierta vulnerabilidad entendible que, que, que hay. Pero, pero, es, pero es interesante también ver cómo, a raíz de que han llegado ciertas poblaciones... A, eh, a los pueblos pues han llegado con servicios también, con servicios de, de luz, a lo mejor de alcantarillado también ha habido un, un beneficio entonces hay que ser mucho más matizado y no los malos que llegan y los eh, buenos que resisten esta llegada, sino de alguna manera sí es mucho más complejo, no mucho más complejo que esto y habría que, que entrar a ver esto en estos en estas cuestiones de, de sociabilidad. Efectivamente tenemos ahora, eh, eh, a partir de, de estas disposiciones, pues que actores que siempre han estado en, en una élite económica, eh, política, que pueden además beneficiarse de estas disposiciones, ¿no? Eh, eventualmente. Entonces, ahí lo que me preocupa es siempre en dónde queda el que va a decidir quién sí es y quién no es. Y yo soy radical en la cuestión de la autoadscripción. Yo digo, la autoadscripción es tú te autoadscribes. Y para mí pues si ese es el criterio, deberíamos ser radicales en cumplir ese criterio, porque si siempre hay otra persona que es la que va a decidir quién sí es y quién no es, pues no estamos hablando de autoadscripción, pero pues eso se los dejo ahora sí que a ustedes de, de tarea. Y en el, en el otro sentido que, que nos decían, efectivamente quedan muchas... Eh, pues mucha, muchas leyes por, eh, secundarias eh, que, que, que se tienen que poner en marcha a raíz de la, de la constitución y que lo hacen pues un poco eh, sin tomar en cuenta los, los otros elementos, ¿no? tenemos un ordenamiento territorial, una planeación urbana que no se ocupa de la cuestión ambiental o no se ocupa de los pueblos eh, originario. Bueno, sí en esta Constitución hay un, una voluntad de que haya más transversalidad, de que, eh, de que se conjuguen estos intereses, pero desde luego que no va a ser una, una tarea fácil. Eh, tenemos una ley en materia de pueblos originarios en la Ciudad de México que no se ha logrado eh, sacar, pero que no se ha logrado tampoco llegar a algunos consensos. ¿No? y hay muchos de los propios pueblos que han estado en contra y que no aceptan los términos de la, de la ley entonces tampoco es, una, tampoco es una tarea fácil, no también hay que ver ahí eh, cómo eh, logramos armonizar eh, todas estas disposiciones legislativas que tienen que que seguir y sobre todo, como les decía, cómo rompemos una cierta inercia institucional que también está ahí eh, instalada. ¿no? Bueno, pues en ese sentido eh, haría yo mi comentario y pues nuevamente gracias.